a nuestro amigo cocón de las guaranas que cuando viene a ver estoy yo más pegado en este que en el otro que no estaba pegado así es porque lo importante es que tú tengas eh, en la calidad para sea visibilizado, ¿verdad? Sea visibilizado. Y, y tener la calidad también sí, claro. verdad y para tener calidad hay que guayar la yuca fajarse estudiar sí. para cuando lleguen las oportunidades ustedes estar ahí miren señores es broma, ¿verdad? Hoy saludo para nuestro amigo de La Guarana. Hay un tema que yo he mantenido desde hace ya más de un mes, bueno, casi dos meses ya, que es el tema de la educación, sobre el inicio del año escolar. Es evidente que el ministro que va a entrar, eh, Roberto Furcal, ha recibido presiones de diferentes sectores para que inicie el año de manera virtual. Es evidente que no hay inicio de año escolar de manera presencial, pero por dos razones van a forzar al ministro a iniciar de manera virtual. Una, los colegios y el negocio de eso, que saben que no lo van a dejar pasar, van a querer iniciar, aunque eso lleve a los padres a una situación de, de, de incertidumbre y a los propios estudiantes la mayoría de colegios quieren iniciar aunque no están preparados la mayoría para eso. Y ellos van a forzar al ministro por un asunto de intereses a que inicie. Eso prácticamente es un hecho. Lo ideal lo correcto sería que pospongan el año escolar hasta que esté todo preparado eh, los maestros preparados los estudiantes preparados, la familia preparada para iniciar eh, o o presencial o semipresencial o virtual, pero ahora las condiciones no están nada Pero bien, el ministro eh, ha recibido presiones, por eso ustedes ven que dijo, eh, la semana que viene vamos a decir, después pasó la semana, la semana que viene vamos a decir, luego pasó la otra semana y dijo, la semana que viene vamos a decir, y al final no le quedó de otra al ministro Roberto Furca que decir, yo no soy el ministro, yo eh, eh, respeto al que está y voy a hablar después que, que mejoramente. Y ustedes van a ver que la presión es tal, la que le están haciendo al ministro y al propio gobierno, que va a iniciar de manera virtual el año escolar. Yo le hacía la pregunta a, hace unos minutos a la psicóloga Andrea Manjarres y a la persona que nos está llamando que me permita avanzar en el tema para pasar su llamada. Eh, yo le les explicaba... O le preguntaba básicamente a la eh, maestra, eh, a la psicóloga, Andrea Majarres, sobre el proceso enseñanza-aprendizaje de manera virtual. ¿Por qué? Porque hay elementos que no se están tomando en cuenta, no se están tomando en cuenta a la hora de decir, vamos a iniciar virtual. El primer punto que yo voy a poner en, en contexto ahora, la conectividad. Un niño que, por ejemplo, vive en una zona donde no hay mucha señal, se le fue el internet se le fue la clase. Pero otro, vamos a, vamos a, a, a imaginarnos que todo el mundo tiene conectividad de, de manera directa, porque el gobierno le entregó a cada quien un dispositivo. Cuando esos dispositivos comiencen a, a fallar, cuando en una casa, por ejemplo, se dañe una o dos computadoras, ¿quién va a resolver ese problema a la mayor brevedad? Imagínense ustedes más de dos millones de computadoras eh, diseminadas en el, en el territorio nacional y que comiencen a dañarse como es natural que si falló el UPS, que si la luz, que si una memoria, que... Imagínense ustedes el caos que se va a armar en el país cuando comiencen a fallar esos equipos, que normalmente fallan. A los tres meses, a los seis meses, al tiempo que sea. Pero vamos a imaginar que no fallen, que tenemos conexión de Internet directa, que no falla nunca el Internet y que, y que los equipos nunca se dañan y que está todo bien. Vamos ahora a la pedagogía. Y aquí era que yo les decía. Hay una relación afectiva del maestro con el estudiante, y me refiero a los niños, no a los adultos, porque la educación virtual no fue diseñada para niños, fue diseñada para adultos. Y aquí voy a marcar la diferencia. El adulto, como fui yo, que me formé, que hice una carrera de manera semipresencial, semi tiene un interés y, y a través de ese interés le pone voluntad a la cosa. Le, le pone responsabilidad a la cosa, al estudio, porque tiene un interés. ¿Cuál es el interés? De que mañana usted va a ser profesional y que usted ser profesional le va a brindar mayores oportunidades para usted desarrollarse como persona. Porque usted quiere ser, porque usted quiere crecer, porque usted quiere tener dinero, por la razón que sea. Hay una motivación personal que es lo que lo motiva a usted a siempre estar en la línea. Pero eso no sucede con todo el mundo. El niño no tiene esa motivación, el niño ni siquiera entiende. Y entonces, cuando un niño llega a un colegio, llega a una escuela, hay una relación afectiva, afectiva con el, el maestro. El niño comienza a llorar... Eh, y viene el maestro y lo carga, lo mima, lo acaricia, lo hace reír Y entonces esa relación se da de manera directa Y es por eso que el niño durante el año Se mantiene en esos niveles de confianza y de atención con el maestro Yo no soy psicólogo, pero eso es fácil porque yo tengo hijos Y yo sé que cuando tú dejas un hijo en la puerta de un colegio Lo primero que se pone es a llorar ¿Y quién es que lo carga y lo mima? El maestro, no es el director del colegio Es el maestro, el que está el que encargado de ese niño durante ese año El que lo mima y, lo ha, y, y entra en ese ambiente afectivo con ese niño. Pero, de manera virtual, hay niños que van a iniciar con maestros nuevos, que ni siquiera lo conocen. ¿Qué interés va a mostrar ese niño en ese maestro? ¿Qué relación afectiva existe entre ese niño y ese maestro? Ninguna. Un niño, a través de una llamada telefónica, por ejemplo, o, o virtual, lo que sea, una videocámara una... Dura un tiempo determinado conectado con sus familiares, con su papá, con su mamá, porque hay una relación afectiva entre ellos. Pero entre un, en, con un desconocido no lo hay. Y por eso yo digo que no estamos preparados para iniciar de manera virtual. Y dice, ah, bueno, sí, hay forma, decía la, la psicóloga, yo no tengo por qué dudar de eso, hay forma de, de, de que haya esa relación afectiva entre el niño y el maestro. Mm. Ah, sí, ¿cuál? Yo no he visto, por ejemplo, que, están, que, que me han dicho a mí como padre que, mi, que el maestro que le va a dar clase a mis hijos va a estar eh, eh, vestido de un superhéroe. ¿Cómo ha sido un superhéroe? Así mismo. Si lo tienen listo, Israel, ¿por qué, ¿por qué es que los psicólogos, los especialistas en la conducta infantil, todos los mensajes que van a enviarle, todas las enseñanzas que le, eh, el aprendizaje que le dan a los niños, lo hacen a través de dibujos animados, lo hacen a través de espacios coloridos, lo hacen a través de estrategia. Y ahí yo quiero presentar al Junior Express. Lo que somos padres sabemos qué es eso. Junior Express, miren el ambiente que hay ahí creado, miren ese ambiente, miren los colores, miren el color de la falda de ella, miren el color de, lo, de, de, de, de, de, de la camisa. Son colores extremadamente llamativos. Todo. Ahí está el Capitán Topa. ¿Cómo se llama la que... Topa. Eh, y, la, ¿Y ella? El bueno, yo... Pero en el... ahí... Miren todos los colores que se, que se ven ahí. Eso es para mantener la atención del niño. Pero ahí... La metodología que ellos utilizan es cambiante. Porque hay unos eh, eh, gemelos que bailan. Y hacen unos shows. Y todo se hace de manera jocosa. Por eso... A través de, esa, de ese tren, y cuando lo digo, míralo ahí, miren cómo de una vez va cambiando, va cambiando de un escenario a otro y todos los escenarios son extremadamente coloridos. Pero además, el contenido tiene que ser, uno, diferente, y dos, interesante, para que el niño se mantenga ahí. Y entonces, a través de esa plataforma, te llevan el mensaje. Mi hijo de apenas dos años sabe contar. ¿Quién le enseñó? Yo. No, le enseñó YouTube. Pero, ¿cómo le enseñó YouTube? Con, con dibujos animados. Que yo creo que los maestros van a tener que crear estrategia, Pero no solamente ellos, sino que eso sea dirigido de arriba. Y que hasta la vestimenta que van a utilizar para llevar ese mensaje, en el caso de que sea virtual, tiene que ser así. Van a tener que jugar con eso. Pero eso no lo puede hacer cada maestro de manera particular. Miren Art Attack. Miren el, el ambiente creado de colores. Eso no es... La, la, la, la habitación de una maestra, que se ve allá atrás eh, el, el, el, el closet, eh, eh, ¿verdad? Eh, o una puerta de cristal. Oh, no, son ambientes creados con un contenido que realmente provoca el interés del niño. Y entonces, una vez lograda la atención y el interés del niño en el contenido... Dentro del contenido, entonces te ponen el mensaje que ellos quieren. Es bueno que, ajá, para que no, no, no, no, no tomen el video en YouTube, por lo de hecho de autor. Es eso a lo que yo me refiero. Por ejemplo, ¿qué debería hacer el gobierno? Estar, estar trabajando, o las nuevas autoridades, estar trabajando en una estrategia donde los maestros sean avatares. La guapa lo hace, crea avatares que hablan que se mueven, que dan explicaciones, para que me entiendan, muñequito, el maestro debe convertirse en un muñequito, en un dibujo animado, o en el, en el caso hipotético, en un eh, eh, personaje. Me voy a parar, muchachos, para explicarlo de manera normal. Vamos. A ver. No es lo mismo que yo de clase, en, ¿verdad? Uh -huh. con saco y corbata, con una camisa blanca como la que tengo, a que yo venga aquí, por ejemplo, Como Superman, eh, vestido de con Superman. algo de Superman y que comienza a hacer movimiento durante toda la clase, verdad? Sí. El niño va a lograr que yo le, o sea, yo voy a lograr que el niño me ponga atención. Correcto. Pero eso no, eso no se logra de manera. En seca. una pantalla fría. No, exactamente, una pantalla totalmente fría. Eh, me, eh, bueno, vamos a explicarle la tabla. De... No te van a entender porque yo me formé así y yo sé lo difícil que es. Tú formarte de manera virtual porque tú eres tu propio maestro. Y el maestro se llama facilitador en el sistema virtual. En la educación a distancia se llama facilitador. Él te facilita el conocimiento. Entonces, antes de hablar de clase virtual, por Dios, se lo estoy advirtiendo. Antes de hablar de clase virtual, primero tenemos que desarrollar la metodología la pedagogía que se va a utilizar, ¿verdad? ¿Cuál es esa metodología que se va a utilizar para nosotros llevar el mensaje a cada niño de manera individual de acuerdo a su edad y de acuerdo a su grado? Y entonces, una vez diseñada esa metodología, presentársela a la sociedad, que la sociedad la apruebe y entonces ponerla en marcha. Dejémonos de estar inventando eh, eh, disparate por decir, vamos a clase virtual, cuando hay niños que no se van a conectar ni 30 segundos en una, en una computadora a ver a un maestro aburrido ¿eh? porque la, clase, la, la mayoría de clases, hay que decirlo, son aburridas bueno, si tú no conviertes esa clase en algo divertido con baile, con chercha, con lo que sea a través de, una tele, de, de, de un monitor, de un computador no vas a lograr que nadie se te quede conectado eh, y, que, y lo peor de todo que nadie aprenda o que retenga el conocimiento. Muchísimas gracias, Yerjan. Vamos entonces inmediatamente a tomar una llamadita. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. gracias a Dios. ¿Y Fulvio está en la capital ya? <risa> <risa> de vacaciones. Fulvio está tomándose una vacación y le gracias. ha caído como anillo al dedo para ah, su eh. actividad política. Yo, quiero expresar mi humilde exposición ante la tediosa situación, es decir, si la educación es virtual o presencial. Todas las circunstancias están dadas para que no se dé educación presencial ni virtual. Esto hay que cuajarlo bien cuajado. Y sí. Hay que situarse en la realidad que vive el país y la situación en que está la cosa. Sí. Hasta que no, el virus no nos permita, creo que hay que pensarlo 20 veces. Bueno, eh, sigue siendo muy válida la propuesta de Pelegrín Castillo cuando habla de, de diseñar un año sabático que vaya acorde con el proceso de lucha del COVID, pero con instrucción, que el Estado, esos manuales de año sabático puedan ser revisados constantemente y monitoreado por eh, educación, pero sobre todo con la inclusión familiar. Y los maestros también pueden hacer rutas de trabajo, ya sea virtual o presencial, con el distanciamiento. Pero esperemos que se le saque el mejor partido. Bien, pues vamos a iniciar con eh, el 8777 que dice perdona la molest vamos a ver perdona la...